Bueno, vivir en un sistema neoliberal Capitalista como el que impera en Chile, es difícil. No solo para las mujeres, para las mujeres trabajadoras sobre todo, para los trabajadores en general, y sobre todo para las mujeres que además somos doblemente discriminadas. Las mujeres siguen ganando menos recursos que los hombres. Vivimos en un país donde se nos discrimina incluso en el sistema de salud. Para los, el sistema de salud privado a las mujeres nos cobran más caro. Eh, nos discriminan por el hecho de tener la posibilidad de ser madre en el momento de postular a un trabajo. Hay muchas discriminaciones que hay que romper ser mujer, eh, básicamente el sistema, lo que te dice el sistema liberal, neoliberal en este país, eh, ser madre, es valerte de un hombre para poder ser una persona completa, eh, estar esclavizada a las labores del hogar, eh, no poder desempeñarte como tú quisieras, es tener todavía muchas limitaciones por parte del Estado, ya sea en tu salario, en cómo criar a tus hijos, en, cómo, en si tener o no tener a tus hijos. Eh, hoy día en Chile hay un montón de condiciones, tanto laborales, de precarización laboral para las mujeres en particular, en particular, eh, un sistema de salud que es discriminatorio, un sistema de educación que es tremendamente sexista y esas son condiciones ya suficientes para estar el día eh, no solamente celebrando el Día de la Mujer, sino conmemorando una fecha además histórica para las trabajadoras y para las condiciones laborales que todavía en Chile eh, no son condiciones igualitarias. Teniendo el mismo talento, teniendo el mismo esfuerzo, no ganamos lo mismo que los hombres. Hay un problema grande también con el, el derecho sobre el cuerpo, que es algo que nos, que nos preocupa muchísimo más a las mujeres. Creo que la ley de aborto terapéutico en este país y es una cosa que debería cambiar y eso tiene mucho que ver con lo que tú me estás preguntando. El derecho a decidir sobre tu cuerpo. Tú y yo tenemos ese derecho, las mujeres no. Tienen, eh, tienen eh, una penalización. Pocos países como Chile tienen una cosa tan dura. Para mí no es eh, bueno ser mujer en un sistema como el que tenemos. Principalmente como te dije, por la desigualdad, por la discriminación es por ejemplo ahora en el Día de la Mujer que se toma que la publicidad Ripley y Falabella hace descuentos para la mujer en vez de pensar que un día por los derechos, la lucha y no para comprarse más ropa, ni verse más bonita ni tener más maquillaje No puede ser que nosotros bajo una norma una heteronorma solo veamos a la mujer como un objeto sexual y reproductor Basta de eso, necesitamos desligar el estado de la iglesia, necesitamos un estado laico, un estado que no sea heteronormado, necesitamos no repetir este, este, este, esta, esta forma de ver la sociedad, necesitamos quitar el patriarcado, la heteronormatividad y eso tenemos que hacerlo desde una educación sexual temprana, no sexista y por supuesto que diversa que han habido avances significativos en lo que, en lo que se ha, ha significado la lucha de la mujer en Chile, avance en la claridad política que hay que tener, avance para el lado que tenemos que estar las mujeres y en avance en hoy día estar hablando de temas que estaba, eran temas tabú como el aborto, como la diversidad, como el tema de legalizar la marihuana en Chile son temas que hoy día lo hemos instalado en la población y eso creo que es un avance importantísimo. Esta conmemoración hoy día tiene un cariño especial, un nuevo ciclo para nuestro país que sin duda tiene que contar con el aporte fundamental de las mujeres que hoy día, al menos en términos de la fuerza laboral, representamos el 42-45% de la fuerza laboral en Chile, pero aún así con un déficit tremendo. Somos las que asumimos los trabajos más precarios, somos las que vivimos mayor violencia en nuestras fuentes de trabajo y por lo tanto en ese marco hay mucho más que seguir trabajando y por eso estamos acá. Pero a la vez justamente ser mujer en este sistema, ser mujer trabajadora significa tener el doble de razones para salir a luchar y tener el doble de fuerza en el fondo para cuestionar doblemente todos los pilares que sostienen el sistema en el fondo capitalista y patriarcal en el que vivimos. Esta celebración es un momento para decirle a Michelle Bachelet que las mujeres estamos alertas y que no van a dejar que nuevamente nos pase por encima. Un saludo especial a la mujer Mapuche, además, que está siendo asesinada, perseguida, violada, esquilmada todos los días en el sur del país, mientras hay otros que están preocupados de lo que pasa en Venezuela. Desde hace muchos años las mujeres hemos estado luchando y todavía tenemos mucho que conquistar. Necesitamos que ustedes, con nosotros, los hombres y las mujeres, luchemos por un país más justo. Oye, que son ah, no me a me bueno, coopera, pues bueno. No, pues si yo no estoy mirando, pues bueno. ¿Vos creéis que somos tus payasos? No, pues yo, me si yo lo estoy mirando, pues bueno, si ¿Cómo nos vayas a ver? ¿Cómo nos vayas a ver? Oh, no, no. ¿Qué te tienen cagado? ¿Qué te tienen no, ¿Qué te tienen cagado? ¿Qué te tienen cagado? te no, te te tienen te tienen te te te te